Hola, hoy vengo a hacer este vídeo para explicarte cómo puedes usar las, los iconos para la diversidad. Seguramente si lo estás viendo es porque ya te has descargado uh, los iconos para la diversidad. Si no es así, te invito a que vayas a nuestra web, guaitala.com eh, barra iconos diversidad y te los descargues. A día de hoy que estamos grabando este vídeo, se han descargado los iconos ya 198 personas. Y muchas de ellas los están empezando a utilizar, pero no todo el mundo. Entonces hemos pensado que podíamos recoger un poquito las experiencias de las personas que lo han usado para explicarte de qué forma las puedes utilizar. ¿Vale? Existen cinco maneras en que puedes usar eh, estos iconos que tengamos identificadas. Si hay alguna más que no hayamos incluido, te animamos a que nos lo comuniques. La primera es quizá la más sencilla o la más obvia y es para ilustrar tu página web tu página web, tiene varios apartados y quizás puedes buscar dentro de ese catálogo de 34 iconos para ver cuáles eh, encajan mejor con el contenido que estás divulgando en tu página web. La segunda es que la utilices para ilustrar tus eh, publicaciones en redes sociales. Ya existe alguna entidad que las está utilizando de esta manera. Ya sabes que las publicaciones en redes sociales aumentan eh, en interacción y en visibilidad hasta un 80% si van acompañadas de una imagen. Con lo cual, una forma fácil de usarlas es um, buscar la imagen que esté relaciona más relacionada con el contenido que estás divulgando y utilizarla en tus publicaciones. Incluso ha habido alguna entidad que la ha utilizado para ilustrar la publicación en la que anunciaban una oferta de trabajo. La tercera opción es para utilizarla en la señalética de tu tienda, de tu espacio, eh, tu centro de terapias o tu evento. Como ya sabes, si las has mirado, hay algunos que, iconos que son específicos para temas de señalética. Por ejemplo, tenemos el de asientos reservados, uh, aquí puedes amamantar, disculpa las molestias, nos estamos manifestando y aquí también hablamos la lengua de signos. Llegan las dos últimas que han sido una sorpresa que, que también parece muy obvia pero no nos la esperábamos es que ha habido muchas personas del mundo docente que se han descargado estos iconos, um, con lo cual si eres, uh, trabajas en el mundo educativo, eh, eres docente, puedes usar estos iconos para ilustrar tu material eh, didáctico, ¿no? puedes eh, utilizar tu presentación en pantalla o tus fichas de trabajo y e incorporar estos iconos para este material. Y por último, que es la más interesante, la tope de gama, es alguna profesional del mundo docente que nos ha informado que ha usado estos iconos para trabajar los estereotipos en clase. Es decir, que los iconos han pasado de ser algo eh, puramente gráfico eh, que acompaña la información y que ayuda a, a trasladar mejor un mensaje a ser el propio contenido del trabajo formativo. Muy bien, espero que te hayan servido estas opciones. Si tienes algún ejemplo, eh, hemos preparado una entrada en el blog donde vamos a dar voz y a divulgar todos los proyectos que están usando los iconos para la diversidad. Entonces te invito a que envíes un mail a hola.whitealab.com y nos expliques cómo lo estás utilizando. Pues seguiremos eh, dando material relacionado con este proyecto y con cómo lo podéis utilizar. Por ejemplo, estamos elaborando algunas dinámicas para que las personas que trabajáis en el mundo docente tengáis una guía más clara de cómo podéis trabajar los estereotipos. Así que si te interesa, te animo a que te suscribas al canal de YouTube y así estás informado de todo, todo, todo. Muchas gracias.